Me parece que estoy viendo niñas y es muy peligrosa. En la toma del cerebro no puede haber niñas. No, no, no. Fuera. ¿Qué hacen aquí? Fuera. Lo, lo que pasa es que mi mamá no nos mandó a la escuela porque tenemos piojos. ¿no? ¿Vos cómo te llamas? Shh. Está durmiendo. <risa> bueno, cómo te llamas. Inútil, ¿ah?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 Somos la neuroniña que vemos jugar esto se va de a descontrolar. chicas, chicas. Chicas, chicas, vengan. Vamos a jugar al ringraje. No, no, no, no, me da miedo, eso no, me da miedo. Uh, pero no tenés que tener miedo, porque si tenés miedo te va a comer el cuco así. va. ¡Ah! Uh, qué te doy miedo! No, gracias, ya tengo.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 Al viejo de la bolsa, miedo a los truenos fuertes Acá caer fuera de Santaín. A dar besos a viejos con bigotes muy fuertes A los enanitos de jardín mm -hmm. Al cuco, al monstruo, mm -hmm. a las telarañas A mí me asusta mi a mil mm -hmm. Al policía y al pinchazo de las abojas A que no me pasen a buscar al doctor, al dentista, herina también. Dentro el inodoro cae. Dientes dentro de un vaso. ¿Qué feo que es? Yo le tengo miedo a toser. Perdón. ¿Aquí? ¿Aquí? Porque tengo cagadela y si me acaso. Al perro del vecino que siempre me atropella. Al cinturón de mi papá.